bien su currículo es bastante completo y se ve que tiene bastante experiencia pero tendríamos que comentar algunas cosas que son importantes para la empresa, por ejemplo ¿tiene flexibilidad horaria? depende depende depende que le con la relación el cambio con la jornada o... bien, pero ya usted entenderá que tiene ciertas cuestiones que no se pueden predeterminar. De repente, en un momento determinado, podemos necesitar a usted. ¿Existe la posibilidad de que.? Tendría que avisarme con antelación. ¿Con antelación? ¿Y tiene usted de pareja? Sí. ¿Está casada? Interno, es formal. ¿Y piensan.? En... ¿Qué muchachas más guapas trabajan en este bar? Siempre lo mismo. qué? ¿te ha tocado? Es un cliente, tú estás trabajando. Tu obligación es tu obligación. Dale, no, no, no. Hola Nina. Hola. ¿Qué tal el trabajo? No estamos todas y no nos cansaremos de repetirlo. ¡A ¡La Faltan nuestras hermanas presas, las psiquiatrizadas, las deportadas, las que cargan con todos los cuidados de sus familias, de las, de, de las familias de otras, las que tienen un curro de mierda y no lo pueden dejar, las que viven relaciones de control y de violencia, las que no tuvieron el derecho de emigrar.